Continuamos ahora con una charla sobre Ageing. Eh, nuestra ponente Beatriz Justo eh, trabaja, proviene de directora de marketing de 2010 en Pandora Interactive. Esta empresa se dedica al desarrollo de aplicaciones para Facebook, eh, juegos y eh, para móviles, y además de creación de experiencias a través de realidad aumentada. Así que os dejo con ella que cuente un poquillo de qué va. ¿vale? Gracias, eh, es un placer estar aquí con, con todos vosotros y bueno, pues yo voy a venir a hablaros de, del Advergaming. Gaming. Entiendo que todos los que estáis aquí eh, sabéis lo que es el, el Adver Gaming. Aunque bueno, es verdad que, que hay, muchos, hay muchos muchas definiciones. Entonces, bueno, eh, como os ha comentado, eh, soy Beatriz Justo, directora de marketing de Pandora Interactive. Y bueno, nosotros, para que un poco nos situéis y entendáis el porqué de, de, de lo que nosotros creemos, eh, Pandaria Interactive es un estudio que nace del, de los videojuegos. O sea, los fundadores eh, han sido personas que han estado en las mejores empresas del, del sector del videojuego. Entonces, bueno, eh, hace unos años eh, empezó a cambiar el, el, el mundo de la publicidad y nos dimos cuenta de la necesidad que había eh, de crear nuevas experiencias y de un poco cambiar la, la publicidad, ¿no? Entonces para nosotros, eh, y bueno, y creo que para todo el mundo de la comunicación, pues se abrió la nueva era del, del marketing. Teníamos que empezar un poco a desbancar, pues la forma que teníamos de comunicar, y cómo comunicábamos, y se sigue comunicando. Utilizábamos la televisión, la radio, la prensa escrita, para poder hacer publicidad, pero realmente esa publicidad... Tiene un retorno muy, muy escaso y aparte es muy cara ¿no? y tampoco se puede, se puede medir. Con las nuevas tecnologías podemos utilizar todas las funcionalidades que, que tienen pues para poder llegar más directamente a, a los usuarios y para poder pues interactuar, poder tener un montón de, de información sobre ellos, etc. Etcétera, etcétera. Es un poquito todo lo que yo os voy a contar ahora en saber realmente qué es esto del gaming que todo el mundo habla de ello, pero muchas veces no, no sabemos de lo que de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, para un poco describir qué es el gaming eh, vamos a hablar de, de dónde proviene. ¿no? Entonces el gaming es la unión de dos palabras que es advertising y video games. ¿no? Advertising que es publicidad y video games que es, viene de los videojuegos. ¿no? Entonces eh, de aquí tenemos la definición, pero es verdad que al final lo que hace es que, que, que, que nunca sepamos lo que, lo que exactamente es. Entonces, bueno, ¿realmente el gaming qué es? Pues es una nueva una herramienta para, para la comunicación, donde lo que hacemos es promocionar pues, una marca, ya sea un producto, una empresa, cualquier cosa. ¿Y cómo, cómo lo hacemos? Pues a través de unos videojuegos que lo que hacen es que eh, mientras estamos jugando, pues el anunciante que, que está en esa experiencia pues nos va, nos va proyectando su marca de una forma muy poco, muy poco intrusiva. Entonces de esta forma lo que vamos un poco empezando a ver es que cómo va cambiando el mundo de, de la publicidad. ¿no? ¿De, dónde, ¿De dónde surge el advergaming? Realmente... Como siempre suele pasar en España, eh, parece que el advergaming, de hace 3, 4 o 5 años, pero realmente el advergaming empezó en el año 2000. Entonces, bueno, pues eh, ya antiguamente el, el, los publicitarios eh, americanos, como es el caso de, de Chen y, y Ringel, empezaron a hacer un estudio de qué era esto del, del advergaming. Entonces, bueno, durante los años siguientes empezaron un poco como a investigar qué era el advergaming y qué era lo que se podía conseguir con el advergaming y un poco pues cómo definirlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, al final ellos lo que se dieron cuenta eh, era que el advergaming lo utilizaban todas las empresas que querían un poco eh, llevar su filosofía, su marca, su producto eh, a un videojuego. Pero tampoco estaba muy claro realmente eh, el concepto del video, de, del advert gaming. Lo que sí sabían hasta ese momento es que era una experiencia muy positiva, porque realmente el, el anunciante, digamos, que ya no buscaba el, al público, sino que el propio público empezaba un poco, cambiaba las tornas, buscaba al, al, al anunciante, ¿no? Y entonces estaban, estaban viendo cómo estaba cambiando todo, todo ese mundo. El problema fue que estos dos publicistas, en, en su investigación no se dieron cuenta de que realmente los videojuegos eh, tienen una magnitud en, enorme y entonces intentaron clasificar lo que era el, el Advert Gaming sin realmente tener en cuenta esa, ese potencial. Entonces, bueno, eh, como, como os estoy comentando y como veis, realmente es, eh, en, en, en estos años atrás era bastante complicado saber qué era el Advert Gaming. ¿no? Yo al final, ¿con qué me quedo? Pues que son videojuegos que divierten al jugador mientras estamos promocionando o haciendo publicidad de, de una marca. ¿Por qué surge el Advergaming? Que es digamos, la pregunta que todos nos tendríamos, nos tendríamos que hacer. Más o menos cuando he a comentaros la ponencia que os iba a dar, pues realmente lo que vemos es que la publicidad necesita pues, nuevas fórmulas para llegar al usuario. O sea, hoy en día con el ritmo de vida que todos llevamos, a ver, ¿a quién de los que estamos sentados puede ver la televisión en su casa o, y poder estar expuesto a, a publicidad? Muy pocas personas. Hoy en día todos los que, todas las personas lo que estamos pegados es al, al, al teléfono, ya sea a través de aplicaciones o a las consolas para jugar a juegos. ¿no? Entonces, por este motivo un poco eh, empezó a surgir el, el, el Advert Gaming, ¿no? para cambiar toda esa tendencia y poder llegar a las marcas, a los usuarios. Entonces, bueno, eh, todo, todo esto, un poco lo que hizo fue eh, cambiar a, a nivel global el, el cómo hacíamos la, la comunicación. Y luego, uno de los puntos muy importantes del gaming es que la publicidad no molesta si se hace bien. Es decir, que no es intrusiva ni invasiva. Y además tiene una, cap tiene una capacidad de respuesta. ¿Esto qué significa? Cuando vemos un tele, una, en televisión un anuncio o en la radio escuchamos una, una cuña publicitaria, no podemos interactuar con el anunciante. Sin embargo, con el advergaming sí que podemos eh, el anunciante puede interactuar, nos, puede, eh, nos está enviando en todo momento mensajes muy estratégicos. Eh, puede tener datos nuestros, que ya más adelante veremos cómo se consigue todo esto. Entonces, bueno, ahora que más o menos tenemos creo que un poquito claro, que es el Advert Gaming, ¿no? que son juegos que los utilizamos para publicitar marcas, vamos a pasar un poco a la opción. Les voy a poner dos ejemplos que además se hicieron en, en Pandora Interactive. Entonces, bueno, uno de ellos eh, es un Advert Gaming que hicimos para, para, la, para Mau. Eh, dentro de España, aunque digamos que las tendencias siempre llegan un poco más tarde, sí que es verdad que hay muchos anunciantes que apuestan por el, por el Advert Gaming. Y esto ha hecho al final que anunciantes más pequeñitos, pues empiezan también a tirarse a la piscina. Entonces, bueno, eh, Mao, por ejemplo, es una empresa, el Grupo San Miguel, que todos los años destina muchísimo presupuesto para hacer eh, campañas de advergaming. Ellos fueron de los primeros que se dieron cuenta de que ahí tenían un filón, porque eh, apostaron cuando empezaron un poco a emerger, cuando Facebook era muy potente y no era tan, digamos, no estaba tanto por encima el tema del de uso del smartphone, pues empezaron a hacer campañas en, en Facebook y a continuación pues han ido un poco eh, pasando ya a las nuevas tendencias que han sido los smartphones hacer aplicaciones. Entonces bueno, os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis <risa> qué podemos, conse podemos conseguir con el con el. <risa> Y lo que estamos viendo es que no hay una, una campaña eh, que bueno, a día de hoy sigue, sigue estando en, en Facebook. Os invito a todos a que, a que lo probéis, el, el juego. entonces utilizó un juego tan sencillo al que hemos jugado todos cuando éramos pequeños, que eran las partidas de chapas, para hacer gaming La verdad es que cuando nos contó la, la, la idea nos pareció súper original. Y, y es un gaming que ha conseguido enganchar a los usuarios, es decir, lleva ya varios años en, en las redes y todos los años van haciendo actualizaciones porque tienen muchísimos, muchísimos usuario, usuarios que, que están jugando todos los días. El, si os dais cuenta, pues, eh, lo que era todo el, el visual del, del juego, eh, era un campo de fútbol pero que tenía pues, las vallas publicitarias de Mao, el centro era el logotipo de Mao, las chapas, todo, pues, todo, da, en todo momento estabas recibiendo, recibiendo información de la marca, ¿no? Y, y luego encima, pues, eh, se van creando torneos que hacen que viralices con otras personas también, que haya rankings, te va enganchando, etcétera, etcétera. Con lo cual, para mí es un caso de éxito y, además, español. No vamos a hablar siempre de, del extranjero, ¿no? Que parece que en España no hay casos de éxito. Eh, donde han sabido aprovechar mucho en la, la fuerza que tiene un Advergaming bien hecho, ¿no? con una publicidad muy elegante, eh, en ningún momento te molesta el, el, ver, eh, el ver el logotipo de MAU, además utilizan el con tener acceso a contenidos espe eh, especiales digamos, eh, que te dan mejores cosas dentro del juego, etc. Etcétera, etcétera. Todo esto al final lo que hace es mejorar mucho la, la experiencia. ¿no? Y luego, pues por ejemplo, os voy a hablar de, de otro caso de, de éxito, digamos, pero ya mucho más sencillo. Este fue para, para Everest Poker y era un juego de, de póker. Entonces, bueno, luego dentro de los gaming pues esto es como todo. Hay experiencias con mucha más calidad, experiencias con menos calidad, etc. Entonces, bueno, pues aquí realmente, si veis, pues lo que era la... la digamos, el, la mesa donde se jugaba al póker pues tenía el, el logotipo, pero la verdad es que era, mmm, queda muy, muy disimulado y bueno, pues es una experiencia donde estás jugando al póker y tenías un video chat que era un poco la, la diferencia de este de esta Gaming. Bueno, a ver, estamos hablando en todo momento de de, de qué es el advergaming, pero realmente ¿para qué, sirve, ¿para qué sirve el advergaming? ¿y qué es lo que lo, lo caracteriza? Pues lo que conseguimos con el advergaming es llegar al público que es lo que estábamos antes contando es, tú estás en tu casa el poco rato que estás y estás viendo la tele y te ponen los anuncios ya tan fastidiado, te levantas y aprovechas para hacer cualquier cosa que tengas que hacer de esta forma eh, los anunciantes no están llegando, o sea, es que no te están llegando. O sea, ¿Por qué? Porque je, me estás molestando. Mm, yo elijo ya a, eh, la publicidad que quiero ver, ¿no? Entonces, para eso utilizamos el, los juegos. ¿Por qué? Porque además, como dicen los profesores, ¿cuál es la mejor forma de, de aprender? Jugando, ¿no? Los niños, cuando, cuando empiezan a ir a las guarderías, la, la técnica que se utiliza de aprendizaje siempre es a través del juego, entonces al final los videojuegos es lo que tienen. Que estás, eh, es, un, es un entorno de aprendizaje donde encima estás relajado porque estás jugando, te lo estás pasando bien, con lo cual pueden hacer un poco contigo lo que, lo que quieran. ¿no? Entonces, aparte de, de esta interacción que, que tiene el propio videojuego porque estás, el usuario está jugando, Digamos que tienes de una forma siempre eh, implícita o no implícita la, la, la marca. ¿no? Eh, podemos, como hemos visto en los ejemplos que antes hemos mostrado de Mau, eh, se pueden personalizar los juegos con la marca. Eh, Puedes, pues no sé, si hay algo de vestuario, pues personalizar con los colores. Todo se puede, dentro del juego, se puede, la marca se puede llevar a, a, a, en, en cualquier entorno, digamos. Y bueno, a ver, ya empezamos un poco con la problemática de, de si el advergaming es in-game advertising, si es publicidad en videojuegos o esto que, que es. Entonces, bueno, esto es como, una, como tirar todo en la cazuela, como hacer unas sopas de ajo. Entonces, pues bueno, realmente desde el 2000 se han vertido muchísimas opiniones, definiciones de qué es el advergaming. ¿no? Y claro, el advergaming, lógicamente, pues... Eh, es, es algo tan global y tan importante que cada, se tiene que renovar. Es decir, las definiciones que teníamos hace, hace 14 años pues hoy en día no, no son las mismas. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, hay personas que, que creen pues, que el advergaming es lo mismo que, que, que publicidad dentro de un juego, ¿no? cuando realmente no, no tiene nada que ver. El advergaming, digamos que es la plataforma, es el, es el juego en sí que estamos utilizando para llegar al usuario. Y la publicidad que hay dentro es publicidad que hay en un juego, y además que puede ser, como vais a ver ahora, de muchos tipos. Entonces, bueno, vamos a volver otra vez un poco al, al pasado para, que, para poder entender eh, lo, los tipos de, de publicidad que hay, ¿no? ¿Y por qué hablamos de esto? Pues los publicistas que antes hemos comentado, americanos, que estuvieron haciendo su gran estudio, eh, ellos decían. Pues que el videojuego era un sinónimo de publicidad en los videojuegos. Entonces ahí es donde empezó un poco el, el problema. Pero no nos quedamos ahí. Lo rizaron un poco más el rizo y se atrevieron a poner subcategorías dentro del advergaming. Entonces ellos decían, pues hay tres tipos de advergaming. Podemos hacer un advergaming asociativo, es decir, que asociamos siempre el juego a un producto eh, o un ilustrativo, es decir, pensamos un poco como un escaparate. Pues si estamos hablando de de pues no sé de un concesionario o, de, o sea, de, un, de un coche por ejemplo pues digamos que el juego tenía que estar dentro de esa experiencia o sea el, el, el entorno del juego era era un, era un concesionario y, eh, de, de vehículos y luego pues el ab demostrativo es decir que aparte de tener el escaparate real digamos lo que hacían era mostrarnos productos si por ejemplo eh, pues no sé una marca de coches Ford habían lanzado su último vehículo, pues lo que hacía era, dentro de un entorno eh, de vehículos, pues aparecían sus nuevos modelos, es decir, todo súper real, que además es una de las cosas que podemos conseguir con el Advergaming. Gaming. Pero ellos siguieron investigando y entonces eh, se dieron cuenta de, como lo que hemos comentado antes, que los videojuegos eran, llegaban mucho más allá, ¿no? Y entonces eh, se les ocurrió al hablar del Product Placement que era la publicidad que se introducía en el contexto del, del videojuego, con lo cual, bueno, pues aquí ya empezamos a tener como, como más vocablos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va quedando un poco la, la, la clasificación? De repente, aparte de hablar de concept placement empiezan a hablar de, de virtual world advertising, es decir, la publicidad que vemos... En los, en los mundos virtuales entonces creo que esto todos lo hemos a lo mejor eh, jugado alguna vez al Second Life o, o a Javo. y entonces esto un poco que es que allí aquí ya se empieza un poco a desvirtualizar que es el advergaming y se empieza todo a mezclar y aquí hay un montón de experiencias parecidas porque son interactivas pero que no tienen nada que ver una cosa con la otra entonces aparecen los mundos virtuales que no son advergaming, gaming pero sí que es verdad que son mundos donde eh, hay um, vemos mini ciudades y entonces eh, están un poco duplicando la, la realidad. Y, y es decir, ahí metemos entornos publicitarios. De repente, si pues, estás en una discoteca, te van a servir una copa a tu, a tu muñequito y entonces pues, eh, te aparece la botella de, de JB, por ejemplo. Entonces, realmente no es, no, no es lo que entendemos como, como un no sea, es como otra, como otra, otra variante. ¿no? Y luego, pues, bueno, un poco dentro de, de, de, de los entornos publicitarios, se empieza a hablar de que la publicidad es de dos tipos, es decir, tenemos publicidad estática y publicidad dinámica. Pero ¿y esto qué narices es? A ver, pues que aparte de, de, de tener publicidad, pues bueno, eh, la publicidad resulta que puedes, puede que no se mueva o puede que se pueda mover. Entonces esto realmente estamos pensando, de repente aparece eh, una lata de Coca-Cola, que esta la tenemos aquí parada, y esa lata pues se la puede llevar el, el, el, el muñeco que, que está jugando, se puede lanzar, con lo cual al final es una, es, una, es una publicidad dinámica. Sin embargo, podemos tener una valla publicitaria, pues nos imaginaros aquí en, el, en nuestro escenario, que ahora mismo pues eh, lo que tenemos justamente ahí pues, eh, sería publicidad estática, porque no se puede mover ni la puedo cambiar. Pero con las nuevas tecnologías sí que se puede llegar a hacer, es decir… Eh, la publicidad estática, si, aunque en esos momentos no se sabía que se podía hacer, lógicamente, sí que a día de hoy eh, puede ser también dinámica. ¿Por qué? Porque si son pantallas, pues nosotros desde un ordenador o desde cualquier otro sitio podemos directamente estar eh, programando qué se puede ver y qué no. Con lo cual, al final, lo estático también puede ser dinámico. Entonces, bueno, aparte de, de hablar un poco de, también de la, de la publicidad estática, dinámica, hay otra cosa también eh, que es muy importante dentro de, de la publicidad y que es lo que los anunciantes siempre quieren y es medir. ¿no? El, el poder saber eh, a cuántos usuarios llegan, quiénes ven su publicidad, quiénes han clicado. Eh, necesitan métricas de todo o sea, hoy en día el futuro está en, en tener información, porque eso es lo que nos da un poco la superioridad informativa ¿no? entonces bueno, pues eh, también lo que se dieron un poco cuenta era que con la publicidad estática, que realmente ¿qué es la publicidad también estática? pues son los anuncios de, de televisión, es la prensa escrita, etcétera no, no pueden realmente medir el retorno de, de inversión ¿no? sin embargo, con la publicidad dinámica, que es la que solemos tener dentro de los advergaming Sí que se puede, sí que se puede medir. Entonces, eh, pasado un tiempo, se dieron cuenta de que había una forma un poco de definir todos estos, todos estos términos, ¿no? Y entonces eh, se dieron, un, empezaron a hablar de la publicidad dentro del juego, la publicidad in-game. Es bueno, al final la publicidad in-game aparece un poco para desbancar el product placement y, y ahora, pues, realmente se utiliza, hablamos de Advergaming, y de publicidad in-game. Y, y, y esto lo cierro diciendo que um, Advergaming es la plataforma que es el juego y publicidad in-game, que esto lo hemos comentado antes, es todo lo que tiene que ver con la publicidad. Ya sea dinámica, sea estática, etcétera, etcétera. Vale, ya a ver, otro término que acaba de, de empezar a emerger que ahora todo el mundo no para hablar de gamification. No sé si aquí habéis oído hablar de... Vale, no me contestáis. No, no. No, no lo conocéis. Bueno, pues aquí hay otra confusión. A ver, eh, últimamente eh, se está hablando mucho de gamification. Eh, no es algo que haya aparecido ahora. Gamification, en las empresas que son de videojuegos llevan haciendo gamificación. Desde, desde sus orígenes. ¿no? ¿Y, ¿Y qué es gamificación? Gamificación es utilizar las mecánicas eh, de juego, digamos, en un entorno que no, que son, que no son juegos, para que los usuarios eh, aprendan eh, a hacer algo. Esto, pues imaginaros, no sé, eh, se les ponen un poco de, como de logros que tienen que conseguir, pero con una mecánica divertida de juego, si os ponéis un poco en el lugar de cuando tenéis que empezar a trabajar en una empresa y hay que hacer el aburrido curso de protección de, de riesgos laborales, pues muchas empresas ya lo que están haciendo es utilizar gamification para, eh, que, para hacer esa especie de, de, de, de examen ¿no? o de curso que todos tenemos que hacer y, y que la experiencia sea divertida, ¿no? Entonces, gamification, gamification no es advergaming, porque últimamente hemos, le, hemos estado leyendo en, en, la, en la red que se, que se empieza un poco como a confundir, pero no tiene nada que ver una cosa, una cosa con la otra. Y bueno, a ver, ¿realmente el advergaming funciona? Pues si se hace bien, claro que funciona. ¿Qué conseguimos con, con las experiencias de Advert Gaming? A ver, ¿por qué realmente los anunciantes quieren hacer eh, Advert Gaming? Pues eh, porque tienen un montón de, de, de cosas buenas, como son que refuerzan, refuerzan su marca. Eh, pueden acceder a bases de datos de todos sus usuarios, cosa que la televisión no, no puede hacer. Eh, podemos segmentar, es decir, que podemos eh, saber a qué público eh, estamos llegando y nosotros mismos segmentar a qué público queremos llegar. Una televisión eh, hace, una hace un spot publicitario y lo puede ver cualquiera. No está segmentando, con lo cual al final, si un anunciante sabe quién es su público, que lo debe de saber, pues puede hacer una experiencia siempre mucho más enfocada para, para, para su público. Va a llegar a quien ellos realmente quieren llegar. ¿no? Luego, los costes. ¿no? que es lo que les encanta hablar a los anunciantes. No tienen nada que ver. Yo no sé si alguna vez habéis visto los costes de, de, de un anuncio de televisión o de, de una campaña de, de, de radio, pero son carísimas. O sea, estar unos segundos en la tele o en ciertas emisoras de radio que tienen repercusión es una barbaridad. Con lo cual, eh, aparte de que estamos un poco renovando toda, el, toda la publicidad, eh, estamos se, está, se están ahorrando dinero. ¿En ¿Qué más cosas buenas tiene, tiene el Gaming? Pues que realmente tú a lo mejor ves un, un anuncio de televisión y, y el recuerdo que tienes del anuncio pues, es un poco vago. Sin embargo, cuando estás jugando, digamos que la mente eh, es, es, tiene mayor capacidad para, para recordar. ¿En ¿Qué podemos también tener con el gaming Pues que es, un, es una forma de, de poder transmitir realmente la filosofía o de, de, de un producto. Es decir, el, el anunciante puede, puede, puede hacer que al cliente le llegue realmente lo, lo que es su marca, ¿no? lo, eh, cómo la pueden si es un producto, pues cómo, cómo es ese producto, visualmente, cómo lo pueden, eh, qué pueden conseguir con él, etcétera, etcétera. Y luego, pues tiene una baja intromisión publicitaria, ¿vale? Que esto es lo que, lo que nos molesta a todos y lo que hacemos todos, pues cuando ponemos, por ejemplo, un, un vídeo de YouTube y de repente pues, nos obligan a que tenemos que ver un spot publicitario. Pero a ver si yo quiero ver un vídeo porque tengo que ver un anuncio publicitario y estamos esperando esos segundos, ¿no? Para un poco saltarlo. Entonces, realmente con, con los juegos de Advert Gaming, la, la intromisión de la publicidad, digamos que no molesta si se hace bien, claro. Y aquí volvemos a, a hablar de lo que hemos comentado también antes, y es que la, el anunciante antes era el que buscaba al, a, a llegar al usuario, ahora es el usuario el que hace el camino al contrario, el que quiere llegar al, al, al anunciante. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, aparte, todo el tema de las bases de datos que estamos antes comentando, los anunciantes un poco lo que hacen es a, aprovechar que tienen un juego para sacar la mayor información de, de sus usuarios. ¿Y por qué? Porque detrás de aquí, de ese gaming, vienen las famosas luego campañas de mail marketing. Entonces, en un momento dado, dentro de la experiencia de gaming, pues siempre se os desbloqueará una, forma de, de una especie de formulario donde por algún motivo X, para conseguir algo mejor, una experiencia eh, más divertida o porque te va a desbloquear un contenido adicional al que si no no podrías haber eh, haber entrado eh, te va a pedir tus datos, ¿no? Y luego pues eh, próximamente pues recibirás lógicamente eh, publicidad en tu correo de, en tu correo electrónico. Entonces bueno realmente con el albergaming, qué es lo que estamos haciendo pues jugamos nos lo pasamos bien pero mientras estamos viendo publicidad sin darnos cuenta. Estamos siendo espectadores. ¿Y qué sucede? ¿Que tenemos que desbancar al resto de, de campañas publicitarias? Eh, ¿Llega el gaming eh, ¿Tiene mayor impacto en los usuarios? ¿Es más barato? ¿Podemos llegar a marcha a más gente y a la gente que queremos? Pues no, realmente un advergaming para que, para que sea exitoso tiene que estar acompañado también de los de los canales tradicionales. Entonces eh, Hay casos de éxito, como puede ser eh, Angry Bears, por ejemplo, que es uno entre un millón, que no han necesitado a lo mejor de unas campañas tan, tan masivas, pero es verdad que siempre una campaña, sea del tipo que sea, hablemos de una advergaming o no, tiene que llevar siempre un plan de marketing por detrás. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de, de cifras, que es la, la parte siempre un poco más aburrida de las ponencias, pero que, que es interesante. ¿no? Eh, ¿Qué hace? Un juego realmente nos, eh, nos, nos crea adicción, ¿no? Y entonces hace pues, que, que queramos volver a jugar a, a ese juego, ¿no? Esa es, digamos, uno de los atractivos del de, de las gaming. Y, eh, ¿Y por qué eso es atractivo? Pues porque, a ver, si tú estás en tu casa viendo la televisión y de repente te ponen en un spot publicitario, pues lo vas a ver una vez, pero vamos, no te vas a... si tuvieses el botón de dar otra vez al play, creo que pocas personas se quedarían durante 30 minutos viendo el mismo spot, una vez, otra vez y otra vez. Sin embargo, con el asbergaming, Gaming, como estamos jugando… Eh, eh, podemos estar como unos 30 minutos de media, dependiendo del juego lógicamente, pero según las estadísticas eh, las personas somos capaces de, de estar si est nos estamos divirtiendo llegar a estar unos, unos 30 minutos jugando con lo cual imaginaros para el anunciante tener a un, client, a un usuario 30 minutos con, ahí, me, viendo mao todo el rato mao, mao, Mau. pues al final es que sin darte cuenta vas a irte de copas y te vas a tomar una mao entonces bueno, eh, todo esto eh, viene además unido de, de hacer campañas virales, ¿no? aparte de que estás jugando, te lo estás pasando bien, eh, no hacemos nada si los usuarios no le decimos al resto de las personas, oye que he descubierto este juego que es una pasada, para eso tenemos las, las redes ¿no? y por eso es tan importante el mezclar acciones, no, no nos tenemos que quedar solo con hacer un juego súper chulo, divertido, Sino que, aparte, siempre metamos el tema de la viralidad. ¿Por qué? Porque eh, si yo le cuento a mis amigos de Facebook eh, o de Twitter, oye, mira, que es que comparto un contenido, estoy jugando a esto, me lo estoy pasando genial, eh, pues estoy haciendo publicidad, encima, gratuita para el anunciante. Con lo cual, siempre tenemos eh, que ir un poco de, de la mano. Con lo cual, pues, cuando en vuestro futuro tengáis que hacer briefings para clientes, pensar la fuerza que tienen las redes sociales, ¿no? que realmente... Eh, es una forma de hacer eh, publicidad gratuita para los anunciantes y de expandir mucho más un, un, un, un, un proyecto. Entonces, bueno, lo que os comentaba un poco antes, eh, el tiempo de permanencia puede estar entre unos 15 y 30 minutos jugando, sin embargo pues en un spot o una, una, una revista está pues, solamente unos segundos. Y luego, pues bueno, el, los ratios, digamos, de de, de respuestas obtenidos según de, nos dice el estudio de Prociberaltas pues dice que, está, que suelen ser un 24-30% de, de tasas de clic comparados con otros índices de respuesta que es la televisión que solo tiene un 1%, o sea, imaginar o sea, es que no tiene nada que ver y la prensa y la prensa, radio teléfono pues un poco más, está o más bajo o un poquito más por encima A ver, aunque estemos en tiempos de crisis Vale, aunque parece ya que este 2014 está cambiando un poco la, la, la dinámica, eh, se espera que en el 2016 haya una inversión de más de 5.000 millones de euros en Adver Gaming. Esto es una barbaridad. Eh, es verdad que a ver, con estos tiempos que corren, pues las empresas, eh, los anunciantes. Si tenían una, una partida presupuestaria X, pues estos años, aunque han seguido apostando por el advergaming y por las campañas publicitarias, sí que es verdad que han reducido muchísimo eh, las campañas, ¿no? pero no han dejado de apostar por ello. Además, todo esto va acompañado de que cada vez se descargan más aplicaciones móviles. A ver, la persona que hoy no lleva un smartphone en su bolsillo y no utiliza las aplicaciones para su vida cotidiana... Es como que llega a ser a lo mejor un, un, un bicho raro. Entonces, bueno, pues estamos ahora hoy en día acostumbrados ya, también la gente más joven, eh, a utilizar pues, aplicaciones para todo. O sea, es que te levantas por la mañana y quieres saber pues, qué tiempo va a hacer. Tengo que, coger este, tengo que ir a una reunión a ver, eh, localízame y a ver cómo llego, eh, rutas alternativas eh, no sé, quiero ir a comer a tal sitio a ver, me meto en una aplicación de... El tenedor, vamos a hacer publicidad, me meto en el tenedor eh, no sé, quiero salir por la noche pues utilizo Midnight VIP que esas es de Pandora os animo a que si salís en Madrid de fiesta utilicéis Midnight VIP tendréis muchos descuentos entonces pues bueno realmente eh, las aplicaciones las utilizamos hoy en día para todo, por eso tienen tanta fuerza y por eso los anunciantes apuestan tanto por ellas. Y vosotros, que, que, que dentro de poco empezaréis a trabajar en empresas del sector, eh, lo estáis viviendo en, en, vuestros propios, en vuestras propias carnes, ¿no? el que utilizáis las aplicaciones para todo, con lo cual tenéis un montón de información que poderle vender a los anunciantes. ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿cuándo realmente eh, es aconsejable utilizar eh, el advergaming? ¿no? Eh, a ver, cualquier, cualquier anunciante puede hacer advergaming. Eh, simplemente lo que hay que hacer es estudiar muy bien qué tipo de anunciante es y cómo puede llegar a su público no y hacerlo de una manera divertida. Entonces, bueno, eh, realmente eh, lo que hay que saber un poco es... Eh, el, el target a, al, al que queremos llegar no y, y, y un poco lo, lo más lo más atractivo digamos que, que es de del gaming es justamente pues que eh, las personas que, que juegan están por encima de los o sea, el porcentaje más alto es de que de, es un 42% y son eh, personas de más de 35 años o sea que la gente juega muchísimo y luego, por ejemplo, el, el rango de edad, que es en, lo, en los que estaréis vosotros, de 18 a 35, pues el porcentaje es un poquito más bajo, pero vamos, que están ahí. ahí eh, ¿Qué más datos así os puedo contar de, de, de por qué se, se debe utilizar el, el, el Gaming? Pues porque las, el advergaming, comparado por ejemplo con las películas, en, aparte de lo, lo caro que cuesta hacer una película y, y a, a las personas a, a lo, al final a, a las que llegan digamos que, que está, eh, están, se están siendo desbancadas un poco por el, por el gaming donde el gaming ya está creciendo pues como un 24% por, por delante eh, como dentro del sector del, del, del entretenimiento. Pues bueno, antes comentábamos que en el 2016 iba a haber una, un, una inversión en a en, en muy alta. Entonces aquí en este gráfico, si prestáis un poco de, de atención pues podemos ir un poco viendo eh, cómo el, el, la inversión en estos últimos años, a pesar de la crisis pues ha ido, ha ido creciendo. Y luego, pues bueno, hablando un poco así de, de cuánta gente juega, pues en, en este gráfico pues tenemos eh, juegos eh, que se han hecho de Abraming en, en Facebook y pues tenemos grandes títulos pues como Candy Crush, Farville, The Sash Holden, que seguro que pues en la mayoría de todos, seguro que habéis jugado. Entonces, pues, bueno, podéis ver un poco, eh, la, estos son los, el top de los 25 usuarios activos mensuales de, de, de los juegos sociales de, de Facebook. O sea, que estos datos se sacados sacado de, del año pasado, del 2013, pero bueno, como veréis, o sea, la gente juega muchísimo, con lo cual es que es el escenario idóneo para hacer publicidad. Esto creo que ya antes lo he comentado, que realmente la publicidad en un videojuego no molesta si la hacemos bien y la hacemos de una forma elegante. Además, eh, la publicidad bien hecha le, le está dando más valor al videojuego. ¿Y por qué? Eh, vamos a Aquí lo que vamos a hacer, os voy a hablar de, de un de un juego que no sé si lo conoceréis, estamos hablando del año 1994, y es el Need for Speed. Entonces, bueno, este es el primer juego de, de coches que se hizo, eh, donde aparecían coches eh, coches reales. Entonces, bueno, en esta época, eh, Electronic Arts, que fue la desarrolladora, eh, intentó eh, meter eh, sponsors eh, en el videojuego, y bueno, esto fue una ruina, o sea, los, anunci los anunciantes no querían aparecer en los juegos, era como eh, me vas a pagar una millonada por, eh, por utilizar mis logotipos. Sin embargo, para ver cómo, cómo ha ido esto evolucionando, en la última entrega eh, de esta saga eh, ha vendido medio millón de copias solamente en consolas, o sea que increíble, y ahora ya es que se pelean por aparecer en sus... los anunciantes se pelean por aparecer en sus, en sus juegos. Bueno, al final, eh, el aparecer en un videojuego se, se ha llegado a convertir en parte de una estrategia de marketing. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues eh, por ejemplo la, la marca Ford, eh, todos los años pues cuando, cuando tienen que hacer su plan de marketing, pues eh, evalúan un poco los juegos que hay en mercado, que siempre aparece Gran Turismo y, claro, pues destinan una parte de dinero muy grande para poder aparecer en Gran Turismo. Hoy en día, por ejemplo, hablando de ese tipo de juegos, las marcas de coches que no aparezcan en estas sagas es como que están muertas, es decir, eh, pierden muchísimas, muchísimas ventas. Y para que veáis que el advergaming no tiene barreras, aquí os pongo un ejemplo donde Amnistía Internacional una organización que, como todos sabemos, defiende los derechos humanos hizo publicidad, ni más ni menos, que en el juego Modern Warfare 3, que es un juego de acción bélica. Entonces, para que veáis un poco cómo los conceptos cambian, todo vale. Y entonces, ¿ellos qué hicieron? Pues aprovecharon el juego, a pesar de que era eh, un entorno de guerra, para dar contenido eh, adicional a los jugadores es decir eh, si tú estabas expuesto a, a un spot publicitario que ellos hacían donde un poco pues abogaban sobre sus sobre los derechos de, de, de, la, eh, de los derechos humanos un poco pues lo que ellos querían conseguir no lo que hacían es que podías ganar eh, más tiempo para poder jugar dentro del videojuego ¿no? entonces la verdad es que como veis el advert gaming llega a todos los sitios y cualquier empresa o organización puede hacer advert gaming de una forma inteligente, porque vamos, que en este caso, que Amnistía Internacional utilizara un juego y un juego tan con tanto calado para, para hacer, eh, para meter sus, su, su publicidad, eh, fue algo increíble. Y bueno, y se me olvidó comentar que lo que hacen más dentro del juego era que eh, iban, iban podías hacer donaciones, es decir, eh, ahora también la Abrilm se utiliza mucho para eso, si a lo mejor sucede una catástrofe en el mundo, enseguida ya están las empresas desarrolladoras como locas para hacer una experiencia que, que, que está reflejando lo que ha sucedido y entonces las personas que están jugando eh, están colaborando con... con con muy poquito dinero, con aportaciones de céntimos, ¿no? Pero claro, si la, los jugadores es a nivel masivo, pues imaginaros el dinero que se puede llegar a recaudar. Entonces, pues bueno, eh, las agencias de publicidad eh, al final se han dado cuenta, porque bueno, tenemos dos tipos de agencias de publicidad, ¿no? Las tradicionales, digamos, eh, donde... Donde siguen sin entender que, que tienen que renovarse. Esto es como digo yo siempre, como hacen los anuncios de IKEA, que es o renuevas o, o, o te redecoras o mueres. ¿no? Pues un poco aquí sucede lo mismo. En la publicidad es o estás siempre subido a la última tendencia o te quedas fuera. Pero aún así, todavía siguen coexistiendo eh, las, las, em, las agencias de publicidad tradicionales con, las, con las nuevas, la nueva era del marketing, ¿no? donde tenemos las agencias que ofrecen Gaming, que ofrecen experiencias nuevas a través de la realidad aumentada, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, eh, lo que un poco aquí os dejo es eh, que deberíamos empezar a darle una oportunidad a la publicidad dentro de los videojuegos, que la publicidad realmente si se hace bien, pues no es mala, no es, eh, tiene muchas cosas eh, positivas. Y hasta aquí os puedo contar. Bueno, ya nos has contado un poco sobre qué va el mundillo de Advergaming. Bueno, eh... espero no haberos aburrido. <risa> y además de la inversión, los tipos, diferentes empresas y tal. Pero a mí me gustaría que nos contaras alguna anécdota, alguna campaña que hayas hecho para alguna empresa en concreto, para algún cliente, algo que hayas dicho, algo, no sé, alguna, alguna anécdota. Bueno, a ver, anécdotas realmente, pues... Eh... Tengo, tengo varias, ¿no? la verdad es que antes de, de hablaros sobre algún proyecto que hemos hecho, me acuerdo la primera vez que me senté en una reunión con, pues, con una empresa bastante importante y le empecé a hablar hace años del gaming y fue como, me miraron como diciendo está, esta chica está loca, ¿de qué me está hablando? Es imposible que podamos hacer publicidad dentro de de un videojuego, es imposible que podamos desbancar a, a la televisión. no, no, no, no, se puede publicidad publicidad si no, es en televisión. Entonces, la verdad es que la primera anécdota con la que me quedo es eh, el que, lo difícil a veces que es el, el, el hacer que la, que la gente apueste por, apueste por una idea. ¿no? Y bueno, creo que hoy en no, no, eh, y ahí nos tomaréis el relevo, pues eh, todo el mundo entiende que los anunciantes entienden todo mismos que tienen que los no, entonces, pues bueno, a ver, proyectos que hemos hecho, pues eh, antes os he hablado de MAU, del Mau, de, de las chapas, eh, a ver, eh, divertido, sí, mira, este no es que fuese divertido, es que nos hizo pasar a todo el estudio un mal rato. Eh, nos encargó MAU una aplicación que seguro que algunos de vosotros habéis probado, que era con Iker Casillas, y era para, para te, te enseñaba a, a tirar una cerveza. Entonces, pues bueno, eh, esto fue un, un proyecto que hicimos en colaboración con otro estudio y entonces nosotros nos encargamos lo que era de toda la parte más técnica eh, o más compleja, que era el fluido, ¿no? Lo que era la, dar esa realidad de cerveza. Porque claro, los advergaming, lo bueno que tenemos que conseguir es a veces que sean lo mayor reales posible cuando estamos mm, mostrando un producto. Y ahí, claro, tenemos que ir en la línea con el anunciante. O sea, imaginaros un anunciante como Mau, pues no puede ir estar una cerveza eh, que no sea con la calidad que, que ellos eh, dan a su producto ¿no? y tiene que cumplir toda la filosofía y todos los requisitos que tienen sus productos. Entonces recuerdo que empezamos a tener un montón de reuniones para ver cómo, cómo conseguíamos dar esa imagen a, a, a, ese, a esa cerveza ¿no? y entonces eh, era época de verano. Y, y bueno, yo no sé las veces que, que tuvimos que hacer eh, versiones para MAU porque no conseguíamos, de verdad, llegar a la, a la calidad eh, que ellos pedían. Eh, la cerveza parecía real, pero es que ellos hasta las burbujitas es que tenían que ser idénticas. Bueno, es que nos íbamos a comer, a la, eh, además como os digo que era verano, nos íbamos a las terrazas a comer, pa parábamos todo el equipo, y es que... Y ahora pedíamos una cerveza y nos veías a todos mirando para ver cómo subían las, las, las burbujas, cómo bajaban, cómo era la espuma. O sea, de verdad, fue tremendo. Me tiré un tiempo que cuando iba a los supermercados yo decía, madre mía, digo, mau. Es que, de verdad, fue un mal rato, ¿eh? Al final conseguimos que el producto quedara tal como, como el cliente quiso y fue un éxito. Entonces, esa es una de las anécdotas que os puedo, que os puedo contar, entre tantas. Antes de que comencéis a hacer preguntas, recordaros que hay el hashtag en Twitter, que podéis preguntar por ahí también, publipregunta. Pregunta. Y nada, si tenéis alguna pregunta. A ver, Hola, buenas. Hola. Eh, mira, mi pregunta iba porque precisamente vamos a llevar a cabo mi compañero de aquí atrás y yo un proyecto de investigación de del Product Placement en videojuegos. Ajá. Y debido a lo que has dicho de la publicidad puede ser explícita o implícita, yo, yo pienso que la publicidad implícita puede llegar a tener mayor impacto porque hay eh, ciertas investigaciones psicológicas que, que, lo, de, que lo demuestran. Sí. Y yo quería preguntarte que, que, qué límites se deberían imponer a la, a la publicidad implícita en los videojuegos, porque pueden llegar a tener un impacto muy grande ¿no? en, en el subconsciente de los consumidores. Claro, a ver, de todas formas, es verdad que, que esto yo creo que no tiene una regulación y ahí es entrado en la caja de Pandora. Entonces, eh, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de, de, de, de, de Advergaming Gaming en, en móviles, sí que es verdad eh, que cuando tú tienes que subir una aplicación eh, al App Store, ¿vale? no voy a hablar de, de Google Play porque ellos no, no son tan exquisitos. Pero sí que es verdad que te revisan una aplicación de arriba arriba, o sea, perdón, de arriba abajo, y evalúan todo. O sea, en, en, en, en, el, en, en el caso de iPhone no se puede subir cualquier cosa a los stores, pero es verdad que esa política no la comparte Google Play. Y es verdad que no está protegido de ninguna forma el contenido que, va, que nos van a mostrar. O sea, que ahí un poco estamos a la que vamos, que a la mano de Dios, que, que vamos a poder ver lo que los anunciantes quieran. Pero bueno, también es verdad que si un ver gaming eh, tiene contenido que no es correcto, para eso estamos los usuarios, para bloquear las aplicaciones. Y de hecho se lo toman muy en serio. O sea, si los stores de, en este caso, Android o, o, o Apple reciben eh, denuncias, por parte de los usuarios esas aplicaciones se retiran automáticamente. Ellos lo comprueban y, y si ven que, que han pasado, que han subido una aplicación que no es correcta, la, no la puedes volver a subir hasta que no retires el, el, la publicidad o lo que no está, lo que no, no es adecuado. No sé si he respondido a la pregunta. Si está implícita la, la publicidad, ¿cómo van a detectar lo, los usuarios que, que eso puede llegar a ser dañino? O sea, te lo, es que te lo meten ahí directamente en el, en el inconsciente y es, no sé, creo que es muy difícil detectar si, esto, si eso va a llegar a ser bueno o malo, ¿no? Hombre, a ver, pero yo creo que toda persona cuando está expuesto a algo sabe lo que está viendo, entonces aunque tú estés jugando, eh, no sé si de repente te aparece, no sé, algo relacionado con, con que te, no sé con matar o imágenes que sean muy gores pues creo que todo eso al final tú lo estás te vas a llegar a dar cuenta y además de hecho o sea es que en el caso de Google Play no pero es que eh, iPhone no, no sabes hasta qué punto hasta qué punto eso menos que os voy a hablar de otra anécdota voy a aprovechar para que un poco no sé, a ver si te ayuda a contestar tuvimos que hacer Hace un par de años, una campaña 360 grados para, para pacha para la discoteca. Y entonces hicimos, un, hicimos una experiencia super divertida Se nos ocurrió, era cuando todavía no, no existía el WhatsApp, y se nos ocurrió hacer una aplicación móvil que funcionaba con Facebook y un poco lo que hacía era ponerte retos, ¿no? Pero eran retos muy picantes, claro, porque estamos hablando de las discotecas de pacha O sea, en, eh, muy dirigido, target juvenil como vosotros, Gente que va a ir a una discoteca a pasárselo genial, a ligar, a beber, etc. Entonces, habíamos metido un sistema de geolocalización donde cada vez que eh, la persona que se había descargado la aplicación, pues sabía si otras personas que se habían descargado también la aplicación estaban dentro de la discoteca. La aplicación solo funcionaba dentro de la discoteca. Y entonces, había uno de los, de los retos que se llamaba, vamos a hacer un trío. ¿vale? Pero claro, a ver, era pues lenguaje era, era una frase simplemente, era un eslogan, ¿no? Entonces, eh, lo que consistía ese reto era que tú con otras dos personas que estaban dentro de esa discoteca en ese momento tenías que hacer un check-in, ¿vale? Eh, o, o a través del, del chat que metimos, que lo llamamos el pachat pues eh, se te... Eh, pues, eh, no recordará muy bien, pero vamos, que tenías que hacer algún comentario, mandabas el, el, el chat, entonces en ese momento quedabais dentro de la discoteca y decís el check-in al mismo tiempo. Bueno, pues Apple nos tiró la aplicación para atrás porque se pensaba que era una aplicación pornográfica. ¿sabes? Y era un eslogan o sea, fíjate si lo revisan. Google Play no. Vale, que... Je, mm, Vamos a mandarle, por favor, hacer lo mismo, porque es verdad que, a ver, hay que hacer contenido de calidad. No sirve de nada hacer eh, publicidad eh, engañosa, mala publicidad, publicidad eh, no deseada. Tenemos que intentar que te todo tenga calidad, desde lo que estamos viendo a lo que estamos percibiendo que se, que, que, que se nota menos, como tú comentas. Entonces, pues, para que veas que sí que se revisa. Gracias, ¿eh? De nada. Uh -huh. Pues a ver, eso es muy interesante y más vosotros que habéis estudiado las carreras que habéis estudiado, con lo cual tenéis que ser muy creativos. A ver, eh, muchas veces los clientes vienen ya con una idea prefijada y también sirve el lo he visto, lo quiero, porque fulanito ya lo ha hecho, entonces yo quiero lo mismo. Pero claro, hay que ser siempre, hay que diferenciarse, ¿no? No, siempre tienes que intentar dar ese valor añadido. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el estudio tenemos todo tipo de, de variantes, desde el cliente que me viene y me dice quiero esto y lo quiero así, y a lo mejor tú le dices, mira Pepito, queje así no, así, que no, que lo quiero así, bajo tu responsabilidad, ¿vale? porque nosotros además a nivel técnico pues le podemos dar un asesoramiento eh, eh, mayor. ¿no? Luego está el cliente que se deja aconsejar, que viene con una idea y al final tú se la cambias, ¿vale? Y se la haces mejor. Y luego está la otra vertiente. Tenemos una idea y llamamos al anunciante para el que hemos pensado la idea. Y se la proponemos. ¿Vale? Claro. Entonces, pues, por ejemplo, eh, hace no mucho llegó Mau y tenía una campaña, era el año pasado, si no recuerdo mal. Porque, a ver, Mau, normalmente las, los anunciantes siempre tienes que ir un año, por de, van un año por delante. O sea, lo que están ahora firmando. Digamos, ya, ellos ya están pensando, bueno, a ver, estamos en el pr primer trimestre, pero ya un poco que las campañas de este año ya se han firmado el año anterior, ¿vale? O sea, que tenéis que ir siempre muy, muy acelerados, este mundo es muy muy loco. Entonces, pues bueno, eh, la creatividad sirve para esto, para que hagáis un briefing, penséis un poco en aislar ese anunciante y ver qué le podéis hacer. Entonces, lo que os comentaba, nos llamó Mau y nos dijo, voy a hacer una campaña que se llama eh, No lo tires. Y con eso me, me, me haces propuestas, o sea, tampoco te dan un, un briefing aquí de es quiero hacer eh, una campaña que sea ecológica, que enseñe a los, a, a los niños, por ejemplo, o a las personas de tal edad, pues a reciclar. Entonces, pues bueno, con esas dos líneas vale me haces una campaña. Con lo cual, pues bueno, tenemos un poco de todo. Sí, yo quería hacer otra pregunta, aquí. Hola. Perdón. Eh, ¿Cómo hacéis para integrar lo que son eh, un videojuego, el advergaming, en redes sociales y en los smartphones? ¿Lo hacéis por, lo duplicáis o simplemente lo hacemos lo por, perdón, que no te, no te he entendido. La integración tengo. entre los juegos de, ¿Sí? de las redes sociales sí. y las aplicaciones de móviles, de smartphones. ¿Los hacéis iguales, diferentes o solamente los hacéis? Para redes sociales y luego por otro lado para los smartphones. No, a ver, os cuento un poquito. Eh, a ver, lo esto es algo muy importante: que cuando firméis algo con un cliente, saber eh, estar seguros de las plataformas, ¿vale? Y ahora os explicaré qué digo por plataformas y qué plataformas quiere su campaña. Es decir, tenemos dos entornos. ¿no? de llegar tenemos los móviles y los móviles eh, los más los stores más recomendados porque son los que mayor público tienen son Apple Store y Google Play y luego en el caso de redes sociales Facebook aunque bueno 20 es verdad que dura eh, es otra red social que está ahí para gente muy muy joven donde también eh, es, eh, de, desde hace uno o dos años también están metiendo juegos no pero realmente la es mucho más potente Facebook y donde se integran más juegos entonces cuando hacemos un, una campaña eh, y tenemos claro en, qué, en, en dónde, dónde va a funcionar, ¿vale? si el cliente la quiere, pues para todo, imaginaros que la quiere para Facebook, para iPhone y para, y para Android, pues son dos aplicaciones diferentes. Es decir, la aplicación de Facebook no me va a servir nunca para, para los móviles. O sea, son entornos de programación distintos. ¿vale? Esto ya nos vamos a la parte técnica. Y en el caso de los móviles, aunque estemos hablando de iPhone y estemos hablando de Android, sí que hay una parte que, que nos sirve. Es decir, eh, a ver, hay empresas que cogen y le cobran al cliente, imaginaros, 15.000 por Android, 15.000 por iPhone y 7.000 por Facebook, ¿vale? Pues eso no, es muy mal, porque hay mucha parte de, de, de, de los entornos móviles que comparten, ¿vale? Cuando están programando los programadores hay muchísima parte que, que, que les sirve, con lo cual tú no puedes eh, poder volver a cobrarlo, ¿no? Pero bueno, hay, hay, hay muchas empresas que sí que lo hacen. Entonces, eso, eso es cuando estamos hablando de, de, de proyectos que están, que, que tú te vas a poder acceder a ellos desde de esas, de, de esas tres formas, desde el Store, de, de iPhone, de, de Google o, o vas a Facebook y entras en la aplicación. Y luego está lo que es la viralidad, es decir conectar las aplicaciones vale con las redes sociales que no tienen nada que ver y entonces aquí lo que hacen lo que hacen es pues eh, los programadores meten unos, unos, unos plugins unas plataformas que lo que permiten es eh, conectar esos, esas aplicaciones pues con facebook vale para que puedan eh, pues, compartir comentarios por ejemplo, también hay hay juegos que los puedes jugar a través de tu smartphone y al mismo tiempo jugarlos en Facebook efectivamente por ejemplo la experiencia que os contaba yo antes de Pacha vale pero a ver se puede jugar porque está hecho desde dentro a ver yo por ejemplo la experiencia que yo tenía de Pacha vale podías jugar desde Facebook y podías jugar desde desde el teléfono pero el programador cuando se puso a programar o sea no es que esto este vaso me valga para todo sino que tengo que tener dos vasos diferentes o dos y medio. Tengo un vaso para Facebook. ¿Vale? Que es, o sea, se tenía un desarrollo para Facebook, un desarrollo para Google Play que comparte parte del de, del de iOS. No sé bueno, si me. Sí, sí, sí. Y otra pregunta. es ¿Hasta qué punto tenéis en cuenta las prestaciones de los smartphones a la hora de desarrollar las aplicaciones? Las, perdón. Las prestaciones de sí, smartphone. Sí, bueno, eso ya. Eso <ríe> Eso es muy interesante. A ver. Ahí tenemos dos problemas y lo tenemos otra vez con Google Play. A ver, ¿cuántos, hay, cuántos modelos de iPhone existen? Ahora hemos llegado al 5S, ¿no? Bueno, con lo cual eh, es, muy, es muy fácil o mucho más fácil, a pesar de que iOS es mucho más compleja la tecnología a la hora de desarrollar, es mucho más fácil el testear los proyectos. Es decir, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, en el estudio, pues tengo... Todos los terminales que tiene iPhone, vale, desde el, el, el, el, el que empezaron con el 3G, el 3S, no sé 3S, el 4, 4S, bueno, 5, 5S. ¿no? Entonces yo los tengo todos. Con lo cual, cuando desarrollamos una aplicación, tenemos que pensar en que esa aplicación tiene que estar lo más óptima posible para que corra en todos los dispositivos. Ah, pero qué pasa con Google Play? Pues que Android tiene millones y millones de terminales. ¿Vale? Con lo cual, tarea imposible, es decir, eh, y como ellos lo saben, pues cuando tú subes una aplicación al Store de Google Play, ya directamente vas a decir con qué terminales va a funcionar. ¿vale? Si yo he hecho una aplicación que sé que con ciertos terminales no funciona, yo directamente digo, meto unos filtros, esta aplicación solamente se la pueden descargar los terminales que tienen, esta, esta, esta, esta, esta hasta lo que yo diga, de funcionalidades los que no las tengan, no van a poder descargarse la aplicación. ¿Qué sucede? Que muchas veces, eh, en el caso de Google Play, no sabemos, eh, hasta que no se teste a nivel masivo, no sabemos si tiene, si tiene baja A ver, nosotros en el propio estudio, claro que testeamos y, y, y, y todos los todos los proyectos, todas las aplicaciones pasan por un proceso de testeo eh, y de calidad. ¿no? Pero en el caso de, de, de Android, hasta que la aplicación no llega al mercado y os la descargáis, imaginaros, pues miles de personas, no nos llegan esos reportes de bug. ¿vale? Pero es tan sencillo como cuando se detecta un error, se nos comunica y se trabaja en ello para solucionarlo. Pero es verdad que a veces, por las funcionalidades que tienen los teléfonos, va a ser imposible que corra en tu teléfono. ¿Por qué? Porque en el caso de Android, si hablamos de un terminal muy, muy antiguo, con, el, con, el, con teléfonos que ahora están saliendo, o sea, las capacidades... De, de, de esa máquina no tienen nada que ver, con lo cual algo que está corriendo a, a, digamos, a máximo lo más optimizado posible en un teléfono de última generación es imposible que funcione en un teléfono muy antiguo. Así que nos tenemos que comprar teléfonos nuevos. <t> <t> Termina la ponencia sobre Advergaming, darte las gracias a ti por habernos contado y dar paso a la... Y el ganador es el número 9.